algunas cositas, pero no bueno, vaya a ahora sí, ahora, ¿sí? Al disfrutar del nuevo fútbol y empezaron las emociones en el estadio Benito Villamarín Marín entre los equipos del Real Betis y el Betis empezó volcado ataque en el campo del Sevilla y ahí está Alex María no hubo de los destacados también Cine un Aquí se viene, aquí se una interesante en la que Fekir recupera ese balón y de 35 metros dispara a la portería del Sevilla, estuvo cerca, estuvo cerca, buena, buena, buena, Fekir. Ahora tenemos intervención de Robles, Corre al aguante, primer tiro de esquina, despeja ataque en el Kenolito, con buen toque, pero no puede rematar y la termina despejando el sol Atentos, atentos, atentos a esta jugada, preparada en la que el número 21 la tira Mandy Mandi, remata a Malo campos adentro, gol, gol del Sevilla Fútbol Club, 1 a 0, el Sevilla se adelanta, pero bueno el Benis. con el amor de su fanaticada, Está para el empate. Se sale el Betis. Empieza, empieza con todo el Betis. Ahí está Barton también que va contra Bandega. La otra vez. Alis Moreno, Alis Moreno por la banda izquierda. ¡Ay! Sale, sale el equipo del Sevilla. Y falta. Falta, falta para el Betis. Cuidado. Otra vez Fekir adentro. No, no, no. Fekir, Fekir, Fekir. Atento a Floren también. Lo presiona, lo presiona, otra vez para Fekir, Fekir no, Fepalde, Fekir, Fekir, Fekir La presión de Loren, aquí también basta, otra gran opción El árbitro, el árbitro no tiene contentos a los aficionados del Sevilla Un tiro de esquina, viene el remate de Emerson, Emerson la manda Brasil Pero sigue, sigue el Venice, Fekir y vamos Vamos, sí Moreno, Moreno la desborda, vamos a ver el centro de Moreno, lo no despeja el Sevilla, pero Fekir la tiene, un buen centro, le dan, le dan a Lorengo. Golazo del Real Venice, balón pie 1 a 1, 1 a 1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 Gracias claro. claro. claro. a la... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué que 53.110 aficionados se dieron cita el domingo al Estadio Benito Villamarín. A los aficionados del Sevilla Fútbol Club les pedimos una disculpa por no poder haber grabado el 2 a 1. Ese fue el resultado final. Gracias por la experiencia, primos, y por acompañarnos en este video. Nos vemos pronto con más aventuras en la ciudad de Sevilla. Chao.